el verano y con él perros, gatas, tortugas, iguanas pueden quedarse sin casa. Porque cuando llega el calor y las vacaciones hay personas que las abandonan. ¿Nos ayudas a concienciar para que se acabe el abandono? Comparte una foto con tu animal, con o sin pañoleta, con el hashtag ScoutsNoAbandona.